En este vídeo vamos a hablar sobre la navegación privada. Para ello, primero nos centraremos en qué consiste, para más tarde explicar alguna serie de ventajas y desventajas que la navegación privada conlleva. ¿Qué es? La navegación privada es la, que no, la, la navegación que no guarda datos en nuestro navegador. Algunos de estos datos pueden ser el historial, las búsquedas, las descargas, las cuentas, las contraseñas, los datos introducidos en formularios. Aunque no lo sepamos, estos datos se guardan en una navegación convencional. Algunas de las ventajas que presenta la navegación son las siguientes. Los anuncios dejan de perseguirnos, es decir, ya no nos saldrán más molestos anuncios relacionados con búsquedas anteriores. No se guardan las contraseñas, por lo tanto, si alguien quiere entrar en alguna de nuestras cuentas le será más difícil. Nos podemos saltar el límite de lecturas de que tienen algunas páginas, como por ejemplo es el elcorreo.com. Podemos salir de nuestra burbuja, ya que los datos que nos ofrecen los buscadores como Google no son puros, porque siempre nos muestran resultados relacionados con búsquedas anteriores. La navegación privada también tiene alguna desventaja. Introducir cuentas continuamente puede ser muy tedioso, ya que no guarda ninguna, cu ninguna cuenta ni ningún dato introducido en formulario. No se almacena el historial, por lo tanto, si queremos acceder a una página visitada con anterioridad y no tenemos su dirección, nos será más difícil. Tarda más tiempo en cargar las webs, ya que los recursos en una navegación convencional se o almacenan para utilizarlos más tarde, sin embargo, en la navegación privada no ocurre eso.